Hola a todos, soy Felipe y espero que les haya gustado este video. Hacía tiempo que no subía nada. Esto fue una improvisación con una regla que me dio la Ale, Alejandra Santander. Y la regla era... Ya, la regla originalmente era que cambiara de tono y de metro cada cuatro compases y olvidé completamente lo del cambio de metro. Solo cambié el tono. Saludos, lo siento, la próxima vez lo voy a hacer bien. Y eso, espero que les haya gustado y que me sigan dando ideas para improvisar con distintas reglas, en torno a distintos conceptos y, y distintas ideas para los videos. Hay noticias. Eh, hace poco abrí un nuevo canal junto a mi amigo Felipe Chávez, eh, en el cual vamos a estar subiendo ideas para que alguien las pueda realizar. Son muchas ideas de distintos tipos de disciplinas eh, que muy probablemente nosotros no vamos a poder realizar porque no sabemos lo suficiente y porque la vida no es tan larga para hacer todo lo que uno quisiera. Así que nada, la idea es que si es que a alguien le interesa eh, alguna de esas ideas pueda realizarla eventualmente y que no se queden como ideas anotadas en un blog de notas. Y nadie las realice jamás. <risa> Recuerden también que estamos realizando el The Endless Medley, que es una gran colaboración masiva de músicos y para el cual, la cual necesito muchos videos de músicos tocando algo. Dejo el enlace aquí también, difúndanlo. Recuerden seguirme en Facebook, en Instagram, suscribirse al canal, darle un me gusta y dejar un comentario que me encanta responder comentarios. Eso es como un fetiche. Eso, que estén todos súper bien, nos vemos, chau.